Cristado, Alexander Fernández y Adrián Rodríguez. Hay tiro libre para Unión. Ya lo hizo Diego López buscándolo a Villar. Levanta el centro. Al segundo palo la va a sacar Alberione. Ante la marca de López. Le queda Tomás Federico. La pinchó para San Franco Valle. Gol. Gol. Sunchales a los 31 del primer tiempo un centro donde había un montón de piernas dentro del área chica, alguno la empujó y la mandó a guardar está ganando Unión 1 por 0 creo que fue el número 11 Cristian Sánchez gana Unión 1 por 0 a los 31 de esta primera parte. Ya lo vamos a estar confirmando, había un mar de piernas realmente, el centro fue de Bayer. se había dormido nuevamente Sportivo en esa pelota parada, llegó el centro...